Hola a todas y todos. Hoy presentamos este nuevo formato que hemos denominado cápsulas de, de formación. Eh, nuestra idea con él es pues, brindar algunos consejos eh, o trucos que puedan ayudarnos a localizar y a manejar mejor la, la información digital y, en definitiva, pues, a desenvolvernos un poquito mejor en este entorno. ¿no? Y vamos a empezar con una cuestión que es muy sencilla, pero que puede tener un gran impacto a la hora de, de atinar un poquito mejor en nuestras búsquedas, de encontrar aquella información que realmente es pertinente para nuestro propósito. Son las búsquedas avanzadas en Google que se pueden realizar tanto desde la barra de consulta habitual como desde un eh, asistente que ahora os voy a mostrar. ¿no? Vamos a comenzar con una búsqueda muy sencilla. Yo puedo buscar Alimentación eh, Guatemala. Y lo que encuentra son 47.200.000 resultados que contienen la palabra alimentación y que contienen la palabra Guatemala. ¿Sí? Si vamos aquí a preferencias, búsqueda avanzada, se nos despliega este asistente y vemos que la, una consulta convencional lo que significa es que va a buscar todas estas palabras. Y hoy vamos a ver cómo se pueden utilizar las tres siguientes opciones. Una palabra o frase exacta, cualquiera de estas palabras o ninguna de estas palabras. ¿No? Por ejemplo, cualquiera de estas palabras, eh, ¿qué pasa si, si en lugar de utilizar la palabra alimentación hay un resultado, eh, digamos, en una página web se utiliza la palabra nutrición? Pues con esta consulta no la, va, no la va a encontrar, pero si yo hago esto, si es decir, si mantengo aquí la palabra Guatemala, pero en cualquiera de estas palabras introduzco alimentación, nutrición, vemos que el número de resultados se amplía hasta 53.600.000 porque está encontrando también... Eh, aquellos resultados que contienen la palabra nutrición digamos con esto conseguimos solventar pues uno de los problemas eh, que tenemos digamos eh, en el lenguaje que es que a veces nos referimos a la misma cosa de distinta manera utilizando distintas palabras ¿no? eh, para seguir con un caso parecido vuelvo aquí a búsqueda avanzada y por ejemplo yo quiero buscar resultados que contengan eh, exactamente seguridad alimentaria y nutricional, que es un concepto que solemos utilizar mucho eh, pues en el campo de, de las políticas públicas o del desarrollo. ¿no? Si yo realizo esta búsqueda, veis aquí que en el, que en el buscador, en la barra de búsqueda, me ha introducido unas comillas y lo que está haciendo es buscar exactamente esto, tal cual aparece aquí, seguridad alimentaria y nutricional. Lo podéis comprobar en los resultados que muestra. Todos lo tienen tal cual está escrito. ¿sí? Eh, y por último, eh, bueno, antes fijaos, por favor, que aquí... El primer resultado que me muestra es de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué pasa si yo quiero, pues por ejemplo, que se me han colado resultados que yo no quiero que me muestren? ¿no? Como este, vamos a hacer este ejemplo. Eh, yo le daría aquí a búsqueda avanzada y en esta última casilla, mantengo lo que, lo que había encontrado antes, lo que, lo que he buscado antes, pero en esta última casilla le voy a decir que me elimine los resultados de la OPS que es la Organización Panamericana de la Salud o también de la OMS. Es decir, me va a excluir de la búsqueda todos aquellos resultados que tengan estas dos cosas. ¿Sí? Yo realizo la búsqueda y efectivamente se ha reducido el número de resultados porque me está eliminando, por ejemplo, el primer resultado que mostraba antes que correspondía a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues esto es un ejemplo de, de cómo se pueden utilizar estas, estas búsquedas un poquito más avanzadas y bueno, os animo a comentar cualquier consulta que tengáis y a compartir el vídeo si os ha gustado. Muchas gracias.